Pues muy buenas, Robianos, ¿cómo estáis? Buenas tardes eh, Aquí estamos nosotros, pasándolo de maravilla, intentando instalar el grid, que son 36, es, es, es un palé, te traen una caja, no, y de, entre 7, y te lo tiran a la puerta y te dicen, ahora ábrelo tú Y es lo que estamos haciendo, yo no sé, va por el... Porque claro, esto de tener el juego antes es para gente demasiado importante Nosotros no somos tan importantes todavía, así que a nosotros nos lo dan cuando lo dan a todos los demás y yo tengo el juego aquí desde el minuto 1, pero claro, hasta que se baja. Así que hemos dicho, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos hasta que se baja? Porque vamos aquí a charlar de mil millones de cosas. Pero, base que no, porque pasó hasta la hora virtual. Así que vamos a jugar mientras en juego. ¿Está, está Gaby ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Pues muy buenas tardes. No os preocupéis que tenemos aquí eh. unas bajo la manga sí. que se llama Gods of Gravity. Gods of Gravity, un que, juego que, no está. que estaba en 13 gigas, vamos, 13 Llego gigas Llegó a la tienda 14. Principal la semana pasada Sí. Pues eh, 13 gigas tú, tú lo tienes instalado ya, pero a mí me quedan Solo me quedan bueno. 15 gigas Para bajar, y he tenido que desinstalarlo Todo Quien dice todo, he dejado solo el walkabout Porque juego con mi familia y, no, y el Horizon, porque de vez en cuando entramos A reírnos un rato ahí de, de, de lo que vemos ¿qué, allí ¿no? Como, ¿qué de esos que tienen unas quest de 64 64, ahí está 64 oh, cacas que tengo que es la misma que tengáis muchos de vosotros pues sí, porque en su momento dije pues esto es lo que hay, el de 64 pues eh, sí, porque valía una pasta al otro y, y, y me venía raro, ¿sabes? entonces, eh, vale, 64 que lo sepáis, necesitas 35 gigas o 30, 34 gigas, vale, luego me imagino que el juego se quedará menos o no, o no sé, o ahora me dará un error y dirá, necesitas, como, como digas, necesitas 65, te imaginas 65 gigas, eso es darnos una patada a la mayoría eh, no, no, no, no lo haría nunca bueno, Robianos, que habéis venido aquí para vernos no para vernos jugar, habéis venido aquí a ver los juegos, para ver si os ahorráis el dinero o lo invertís en esa empresa porque al final comprarse el juego es depositar vuestra confianza en darle la pasta, básicamente entonces, si queréis darle la pasta o no eh, pues si quieres Gaby Jugamos, el, mío, el tuyo el mío, vamos, mira a ver si Sí, sí, ve, sí se ve, si se ve perfectamente En tengo... El momento que le dé al botón lo vemos A ver, le doy Pues Estamos, no arrancándolo Ahí está, Quest 2 Gaby, Trash Games ¿Y Todo esto Trash Games sí. Dale ahí, si, si quieres Sube el volumen ahí a tope A ver si escuchamos algo ¿eh? bueno, lo, tenía, lo tenía al mínimo, no es que tenga El juego mucha música Los dioses de la gravedad eh, Eso es un juego que a priori... Bueno, oh, oh, ah, tenía yo por aquí, claro si, claro, si pongo algo aquí... A ver, ¿explota? ¿Esto explota si meto aquí o oh, oh, no explota? Voy a intentar meter una... Bueno, aquí. lo primero de todo es que si queréis... Pues darle dinero a esta empresa, ¿Sí? podéis. Así. Pero si no, no. ¿Ale? Porque el juego está parcialmente gratis. Mira, voy aquí a la pestaña de comprar ahora entonces Free. tenemos una campaña para un jugador con seis misiones gratis mm -hmm. si la queremos completa pues ya podemos pagar 14 con 99 dólares euros y si queremos pues más características pues podemos pagar hasta 30 pero el juego es perfectamente jugable pues no hay muchos que tengan estos, ¿eh? O sea, no hay, mucho, no hay mucho desarrollador que haya fiado su futuro a que la gente se enganche. Ya sabéis que eso de, a ver, sacar una demo tiene lo que tiene. Yo saco la demo, pero como la demo no sea muy buena, me... Claro que luego también puedes devolver el juego, pero ¿cuántos juegos se pueden devolver antes de que te digan Chaval, lo que tienes que hacer es devolver las gafas, porque si no te gusta ningún juego de los que estás comprando es que la realidad verdad no te gusta, con lo cual te baneamos o te quitamos la gafa o la vendes o te la metes por... Pero, no sé, ¿alguno de vosotros eh, sabe cuántos NU eh, juegos... ¿Cuántos NU títulos puedes devolver antes de que te llame de zaquemera a casa? <risa> bueno, ahora está la opción esa de probarlos ¿eh? antes de, de, de comprarlos. Y pues eso te muchos, digo. que tú puedes, casos, si, ¿eh? tú, tú puedes hacer lo que quieras, pero como devuelvas... Esto es como Amazon. Si compras, devuelves, compras, devuelves, el tercero o el, o el décimo, a lo mejor Amazon, te pone ahí una lista negra y te hace, tú, no. ¿Contigo o no? Bueno. Bueno. bueno. Este, como estaba en la PLAP, pues ya lo habéis podido probar. Está gratis, se puede probar sin que me que os diga nada. Venga. Y eh, esto es un juego de estrategia en tiempo real, ambientado pues en el espacio. Sonido poco, ¿no? Como en el espacio. En el espacio no suena nada, en el, el juego no momento, suena nada. La, no, música. no lo escucháis ni vosotros ni yo. Algo épico, ¿no? ¿no? Que nada. te ponga y te levante de la silla a decir, venga, voy para allá, ¿no? De momento es claro. el vacío. Ya no veréis el que el juego es muy, muy sencillo. Sí. Y yo a este, muy parecido, jugué, empecé, empecé en su día No, no muevas tanto la cabeza, que, que como son tan ¿Eh? pequeñitos los planetas, voy a vomitar. Ay, madre. Bueno, bueno. Pues a aquí mira, tenemos si tienes... mi planeta. Ah, desde ¿Eh? fuera. Si, si, las, si las flechas esas que van así se quedaran planas sería Star Trek, ¿no? ¿No son como las, las sí, de la Sí, es de la como la el generación? símbolo de Star Trek ¿Sí? Bueno, pues ahora voy a coger una de estas navecitas y la llevo hacia esa luna ha quedado atrapada por su gravedad y empiezan a explotar sus recursos ¿Eh? Yo no me hago una idea de qué va esto bueno, pues un juego de, de estrategia en tiempo real. Sí, pero que no, que no, que no, o sea, ¿Eh? ¿qué dónde, que, que dónde está la...? Ah, que tienes que poner unos pues chinos de esos dando vueltas alrededor del planeta, ah, ya está. ¿no? Y, y lo mechinos... que tengo que hacer es conquistar la galaxia. Fijaros ah, pero, que allí tengo un enemigo. Pero la galaxia está muy Entonces lejos, es un, un momento. De, de primera vez es prontito. Tú tienes que poner... Lo, las, los emblemas esos alrededor de los planetas. Cuanto más Eso emblemas es. pongas, quiero imagino, ¿eh? te estarán dando más porquería de lo que sea, más energía, más, más, más eh, recursos, efectivamente. Más recursos. Con esos recursos puedes crear otras cosas para ir a por los malos, malísimos. o van Exactamente, van generándose más navecitas de estas. De cuál era? Que Pelotitas. el símbolo de Star Trek. Sí. Y con ellas, que las podemos coger así. Ah, y, digamos, y las podemos llevar a mano o a ¿Y si las llevas un ahí agujero que, negro o la, para matar ese? a alguien qué tienes que hacer o sea para ganar está, el planeta mira. si ese tiene uno tú le mandas cuatro y ya está ya es tuyo Acá. Ah. ya es mío ya es tuyo así va asimilado este, el planeta muy bien mando ya y ya es mío ok Parece un juego Muy de electrones y ¿eh? protones. Es verdad, Valky. Pues este para enseñarle ¿Sí? a la chavalada lo que son... Le voy a enseñar a mi hijo. Mira, hijo, lo, estos son... Claro, luego esto es... Llega a clase y le dice que los protones son así. Y el profesor le dice, tú... Dile a tu padre que venga. Que me lo va a explicar. Eh, ahí te ponen los mandos de las Quest Pro. Esto ya es como que te, para que te sientas, te sientas rico, <risa> pues Sí, que es verdad, ¿no? Que son sí. los mandos de las Quest Ya que no tienes Ay, pasta que me atacan, por plana, que me A ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va. Tú, tú sigue matando planetas y sigue y sigue haciendo. Sí, el... sí. Yo aquí a lo mío. Sí. Y, yo, y ahora os digo yo por dónde va esto. Llevamos 20 gigas. 21. Ah, va bien Va bien la 10. Va bien, va bien, va bien. Este programa no dura dos horas y media. Pues claro, yo no sé, no sé qué cuánta gente se la puede bajar. Es verdad que el día de lanzamiento en otras plataformas. Si esto lo haces en, yo qué sé. Sale el Zelda y te lo compras sí. en digital en la Switch, no te lo bajan en una semana, de lo petados que están los servidores. Quiere decir mucho que, en, que en la VR el día de lanzamiento yo me lo esté bajando a tope, o eso, o se han gastado una pasta en los servidores. Todo puede ser, no seamos malos pensándolo mal. que ¿Tú sigues atacando eso? Es, ah, sí, sí. Eh, había quedado un agujero negro para que fuera las naves directamente, pero también se pueden lanzar. Se ah, mira. ¿Eh? ¿Y si fallas? Y si son atrapadas por la gravedad Joder, vaya a ti no tienes ¿no? Lo han lanzado a, a otra parte del universo y has clavado el... ¿Eh? porque, esto, porque llevo una semana jugando No se nota y, entonces, y, ¿Sí? y luego puedes crear Ah, has creado cositas en el planeta ¿Puedes hacer el planeta más grande? No, o sea, sí. me puedo acercar Sí, sí pero no No no hay un Pero no tienes, no, no, no no, no, no. Es un juego muy sencillo sí te va a decir. visualmente y de mecánicas. Bueno, hemos dicho que lo podéis jugar gratis. Gaby, por aquí pregunta si razón, se puede quitar Zoom. ¿Puedes quitar Zoom? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Quitar Zoom? O sea, hacerte más lejos, hacerte Dios dentro del universo, más Dios. Eh, ya, ya soy Dios, me, me puedo alejar poco a poco, así. ¡Ay, que le doy! No, pero no puedes, hacer, no puedes hacerte. No, como así como en de medio, por ejemplo, con mm. las manos. No, no. Hay que hacerlo poco a poco, así como braceando. Lo que sí que puedes hacer es baja, viajar directamente aquí, ¿eh? porque veo que me están atacando mm. para defenderme. Mira, aquí este es otro dios de la gravedad, ¿Y es este señor yo? con ojos. Pues, eh, el el enemigo. es multiplayer. Este es el enemigo. Bueno, en este caso es una inteligencia artificial, pero sí que es multiplayer. Y porque crear salas y jugar lleva con amigos. Un, Lleva un casco que parece de la Cruz Roja. Solo le le pues falta no la sé. lata. Es una, una corona peritina. divina. Eh, un <ríe> ya. Bueno, es que estas son decisiones eh, artísticas que toman. A mí esa, esa corona no, no te creas tú. No te ha gustado. No es muy espacial. No es muy espacial. Por eso parecen las chicas. De pues la es la un moda. poco como las más como las máscaras caras de Demeo, ¿no? Sí. Digo yo. Eh. Digo yo. Eh. Voy a ver cómo va el grid. Porque a mí, entre tú y yo, esto que estamos viendo está muy chulo. Pero no sé yo si me lo compraría así de primera. Eh, a ver, venga, 22-23-22, 23. 22, 22. 23. A ver. La y acá, a ver si tengo puntería. La virgen, 23: ¿eh? venir, venir, venir, venir. Bueno, os cojo por pues si acaso, venga ahí. Bueno, si eh, queréis por enseñaros Algo distinto uh -huh. Venga Este es el primer nivel Voy a poner el segundo Y tú el dices que esta diferente. Que esto es la versión gratuita La que se está jugando, no es la de pago La de pago viene Eso después es. ¿Y la de pago qué, of ¿qué, es la que ¿qué ofrece? Pues una de campaña ser. para un jugador Más larga Sí Y más opciones Multijugador Vale. Luego, eh... Si queréis, lo vemos. Mira, fijaos aquí hay una nave distinta. Sí. Vale. Sí. Esta lo que hace, mira, la vamos a ver ahí. Proyecta un escudo defensivo. Ajá. ¿Eh? Vaya, lo han matado. Ah, eres tú quien le tienes que ponerlo. No puede... Ah, no, no, se queda, se queda en órbita. No, no, es automático. Es o sea automático. Son, las, son las órbitas. Y tú eliges sí, la órbita. Tú, órbitas, tú eliges. Eh, el, el tipo de órbita, no. no, no, o sea, eso es automático. Lo tienen ahí programado. O sea, no hay una órbita baja, una órbita alta. No, no hay lanzas, no. lanzas las naves y se quedan en la órbita que corresponde. Ya, y el sol, el sol, sol que está en el centro, ¿Y el sol, tiene? pues está ahí para hacer bonito, pero no tiene una órbita que puedas hacer. Una órbita elíptica ¿Que, que vaya Yo que sé, como, como un sí. como un cometa sí que, que solo pase una vez no. cada... Y, sí que puedo ¿Sí? Ay, pues me cargo una nave Ah, no, no, sí que puedo hacer orbitar Naves en el Sol Pero no me sirve pero para no nada. Sirve de nada Como Mira. punto de... Como un punto medio, ¿no? Para ir acumulando naves ¿Cómo va el enfermero? Atacando... ¿Eh? Ah, está ahí, el enfermero está ahí al fondo <risa> Eh aquí tenemos el mapa del universo ah y entonces ahí te dice que tú tienes 41 y él tiene qué no, 40 y, él, y no te dice lo que tiene él no, no él tiene él, la hora pues no dice lo que tiene él pero él tiene bastantes más él tiene 50 Ya y estoy aquí de charla ya, va a ser eso sí luego también tenemos poderes divinos por ejemplo para fortalecer planetas que creas esta burbuja uh -huh. y la lanzas pumbo. Uh, ah, y todos los que viven ahí, a tomar. Bueno, pues si, si, si tenías el planeta en peligro, ¿Qué? pues es como salud. Y se recarga poco a poco: a ver, 17, 18, 19%. ¿Cómo va el grid? Otra ¿Eh? vez: 27%. ¿27? In, claro, in, pero esto, intento... esto. Esto luego hay que instalarlo. Y ah, ahí se le va. ¿no? Esto es como como Cuando te bajas las pelis, que yo no, yo no lo ¿Eh? hago, lo hace un amigo, lo de bajarse películas pirata, que le tardan, le tarda claro, como tenemos un giga ya todos, te tarda la película en bajar 10 segundos y en descubrir el rar te tarda media hora. Pues esto va a ser lo mismo. Estoy, no va a ser problema estoy de Estoy viendo las, las opciones. Esto para cada uno. Tenemos modo para zurdos. Ah, mira, hay subtítulos. 27. Ah, mira, está bien. Vale. Tenemos. Velocidad de la rotación, eh. lenta, media, rápida, del eh. agujero, de gusano, bueno. Pues sí que hemos elegido un juego que da de sí. Anda, que hoy que teníamos que poner algo así medianamente interesante para... Que no digo yo que no sea interesante el juego, ¿eh? Es el primer juego que ha salido en la tienda de Quest. ¿Es de español? Es de ¿no? 2023. No, no, no, no, no es de español. No es español, no, no es español, no. ¿Eh? Ya. Y, y, y, y, oye, si queréis voy a la tienda eh, sí, sí, que estoy, cositas, cargando, ¿eh? estoy cargando las gafas que, eh? que tengo una batería de estas del cacacover o como se llame eso eh, esto, y, os enseño, esto, y os enseño otro eh? esto tiene 100.000 millones de amperios con esto vive, con esto vive un pueblo de, de Extremadura entero conectado a la batería esta si y queréis os puedo enseñar ¿qué? Ya. Mira, bueno, pues pasar mira. esta home esa home que ha pasado chula. ¿Qué ha pasado con esa eh? home? ¿De dónde ha sacado eh, esa home? Ah, pues esa home se consigue en SideQuest ah, y está. Y o boba. sea que ya, ya entiendo lo que habéis hecho. Ya entiendo lo que has hecho. Eso es eso no. es eh, hay, un, hay una aplicación bueno, para bajarse homes, ¿no? Y funciona bien. Eso es ya ves perfectamente. Está ah, pues. aquí en orígenes desconocidos. Sí. Y es la home de, basada no. en el juego Mirror. Edge y con la musiquita ¿eh? del juego ah, y esto y esto a, a, a, yo recuerdo que había muchísimas eh, homes ya hechas no hay bastantes, sí con y estas la casa home... de los simpson star trek star wars y te puedes mover por ella o son homes fijas mm, te puedes mover pero como, la, como, como en las ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no me dejas andar? Que no hay cosa más. Solo por, solo por puntitos. Por cierto, esta casa, a ver, mira un momento para arriba. Esta casa tiene truco. Mira a la izquierda. Esta casa, mira. esta casa me la he bajado yo de Unreal y es un prefab de Unreal. La casa tal cual, oh. que tiene un coche Tiene un coche ahí a la mitad Que le das al coche y te lo, lo fusilas Claro, porque ya es un, es un GLB O es un archivo de, de 3D Y tú te lo zumbas Y esta casa es exactamente igual que esa O sea que ha habido aquí un listo que, que lo ha cogido mira, Pero bien, pues, de todo tiene que haber A ver si os enseño este otro Que salió a finales del, uh, del año pasado se mira Y es un juego de meta Para mostrar Las, las las bondades de su presencia ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Eh? slimy Ball! A mí me daba un asco las bolas estas De pequeño me regalaron una y casi vomito en el ascensor Recuerdo cuando tenía 6-7 años Porque me parecen un moco Y me da. ¡oh, Dios! Me dio un asco Los Blandy Blue, ¿no se llamaban así? ¿Blandy Blue? Esto habría que jugarlo con Con Hand Tracking, pero bueno a ver. Fijaros ¡Qué muñequitos! A ver 30. Esto es como las, ¿dónde está esto? Como las campanadas. Estamos, estamos en los cuartos. No son, no son... hay que alimentar al monstruo que tienes enfrente, vale. Que lo muevo yo. Si muevo la cabeza, ¿eh? Y si tuviera un Quest Pro con tracking facial, pues ¿Sí? podría hablar la boca o cerrarla para pues, pues esto de qué va. comerme esto. ¿Pero esto de qué va? Pues es una especie de... de tirarle mocos a tragabolas la... Tragabolas uno contra uno. Ah, tra... pero que tragabolas de qué? O sea, es que no encuentro la de dónde Mira. está el juego. O sea, ¿esto de qué va? No, ves? ahí que tengo que manejar con estos monstruitos. ¿Y eso qué es? Y ah, son monstruitos, tú coges algo y se lo tiras al otro Cojo eso, apunto y tengo que, eso tiene que comer Ya, pero el otro es manco porque ya va a cero y aquí no hay no no, nada no, Es que el otro, como no estoy jugando contra nadie, soy ah, yo mismo ¿Por qué? Ah, porque podría esquivar ah, Y si tuviera tracking de facial, yeah. pues podría abrir y cerrar la boca yeah. ¿Eh? Madre mía pues bueno, esto es un juego que han sacado para mostrar las bondades de la Presence Platform. Mira, la Presence Platform es lo que es la de toda una la vida. La Pro de 1800 euros. Sí, la que es la de toda la vida. Para jugar a esto. Eh... A ver, que es interesante. Yo esto no lo llamaría juego. Sí. Eso, eso bueno, lo llamaría es una, una, es, es una demo técnica. Sí, una micro demo. Es, es... Esto, es de, esto es de gratis, ¿no? Espero. Esto gratis, sí, vale. sí, gratis, gratis. Vale, pues esto ya sabéis. Robiamos no, no, con esto a, a la enero. familia. Instalando, instalando, vale. instalando. Además, la noto pesa más. Esto pesa dos, dos gramos más, por lo menos, a gramo por giga. Sí, pues instalando. Ahora Muy ya, bien. lo que nos digan. Lo que esto quiera... Porque esto, claro, es descomp... No, bueno, no, descompivir no, no, no creo que no, bien, o sea descompivir, pero ya... Yo os puedo seguir enseñando cosas, ¿eh? Sí. Que tengo por ahí guardaditas. Eh, tipo esto. Tipo esto. Yo, yo, ¿Esto ver, no te ha gustado? ¿No te ha gustado? Eh, a ver, el término gustar está sobrevalorado. Yo estoy hablando de un cacharro que nos ha costado un dinero y que quiero jugar y no quiero... Y no quiero, o sea, algo que no sienta vergüenza en enseñárselo a alguien. Cuando se lo ponga, que se quite el eh, visor y diga, joder, pues ¿cómo ha avanzado la VR Esto para esto, los niños es muy divertido. Tú lo has dicho, esto para los niños, pero los niños no pueden utilizar las gafas, no podría... Mi hijo no... Bueno, a ver... Sí, a ver, pon, ¿Hay algo que supere a esto? ¿O mejor ver, lo dejamos? A, y nos ponemos a robar, nosotros a hablar. Venga, salgo de aquí. A ver. A ver dónde tengo la tienda. A ver si esto no sé, uy, este no puedo Espérate eh, pi, pi, pi, pi. Bueno, tengo aquí mods Mira, a ver. de Team Beef Espera un segundo, voy a, voy a poner una cosa ¿Eh? Ahora vuelvo ¿Cuánto pone ahí? Instalando, ese es el mío, instalando Está aquí Vamos, chaval Sí Arranca ¿Y, y mods de Bond Lab? mods de Bonlap? ¿Cómo se mete un mod en oh. las quest? Eso tiene Bonelab, Lab. Pues, eh, pues eh... ve, estuve... no, esta mañana estaba leyendo ahí un, en un artículo que decía que Bonelab Lab era de los juegos que más habían explosionado, o sea, que más se habían expandido en la, en la VR. O sea, que, que había hay alguien en un hilo de Twitter siguiendo continuamente el número de comentarios que tiene cada juego. Y este no sé si iba ya por medio millón oh. O sea, que, que ojo eh. Mods instalado Pues vamos a ver si funciona Vamos a ver cómo es esto El beta ponle, y... ponle uno conocido Vamos a ver Venga, este este, os gustará Testa. La cámara de pruebas de, de, portal. de Portal Me acabé el otro día, pequé porque eran 2D Pero me, me jugué el, dos, el el Portal Con la RTX para ver los brillitos igual que, igual que he hecho yo Estas navidades Y te puedo decir que los brillitos te duran eh, Un nivel Quiero decir, que nuestro cerebro se acostumbra a todo. Y una vez que ya ves brillitos, no te pasas 25 niveles diciendo, ¡hala el brillito! Y te pones ahí a jugar con la maquinita, con el brillito No, te empiezas a jugar al mismo juego que has jugado antes. Con lo cual, pues no sé yo. No sé yo. Todas estas cosas son más, más técnicas que, que luego en la realidad. Bueno, esto es un mod que en el que no se puede hacer nada, ¿eh? Sobre el escenario. Sí, porque iba a decir, yo, eso, eso es trampa, no puedes saltar. ¿Cómo vas a poder saltar? No, y pero tampoco salir, puedes crear. Tiempo. ¿No puedes crear portales? No, no tengo pistola para crear portales. Vale, hombre. Ay, el, no quepo por aquí. Tengo que poner un personaje más pequeñito. A ver. El gato de este galáctico. Sí. ¿Para qué dice pero que, esto que no los, lo hayamos mostrado nunca, ¿eh? Que los juegos de hacer el Directo. mongolo siempre funcionan. Yo no te quiero decir nada, David. Esa es la apreciación que tenemos desde <ríe> fuera. Bueno, vamos a. Vamos a ver qué hacemos con esto. Sí, porque luego al grito habrá que darle. Ya verás tú. El programa de hoy, 7 horas. Mira, mira, mira, mira. La ¿Está Ya, o no? Está A ver. No tengo armas. Instalando. A ver. No tengo armas. Instalando. Qué lástima. Qué gelón, Bueno, pues. Eh... Chicos, eh. Lo podemos tirar hasta mañana. Pero estáis viendo en tiempo real, y si alguno de vosotros no es robiano y acabáis de caer en este canal y está haciendo que hacen dos señores mayores haciendo el gamba con un, con un juego de estos, ay, estamos ay, esperando ay. a que se instale el Grit Legends, que es el gran juego triple a que llega a las quests por sorpresa y sopetón, porque yo esto no me lo esperaba. Eh, un juego con unos gráficos que esperemos que estén acorde a lo que puede, a todo esto. Voy a, mira, voy a poner algo, voy a eh, ¿Qué pasa si hago... Buah, a ver, ¿qué pasa si hago así? Ah, mira, mira, mira Esto es lo que sacó Zix Fix, que es un tío muy importante de, de desarrollo Un tío a quien Oculus Meta Dicen que le robó todo el sistema de ejercicio que tienen Y todos los simbolitos, este lo hacía antes Pero bueno Que la potencia de las Quest 2 Gaby, tú que no lo ves ¿Cuánta potencia...? Mira, vale, no, no, no te lo quites No te lo quites, no te lo quites no, no, porque es... Porque es eh, ahora, ahora, ¿cuánta potencia dices que tiene...? Las Quest 2, en Teraflops Así, entre nosotros ah, uy, a Yo que sé, es, eh, te digo 1 es, uno, uno es, y medio, uno y medio. Uy, Pues casi, 1.2 ¿Cuánta oh. potencia gráfica crees que tiene la Playstation 5? la tengo aquí al lado ¿Cuánta potencia eh, gráfica? Esa que tenía ¿Sí? 20, 30, 25, Diez, hombre, 25. Diez. 10 10.3, oh. o sea, es 9 es veces Más que las Quest ¿Y cuánto crees que tiene la 4090? Pues esa no la tengo, yo me quedo en la 30 eh, Bueno, pues como es la 40 Pues 40 83, quiere decir Que la 40-90 es como 82 Quest una detrás de otra Así que a ver si ahora No vamos a quejar de los gráficos, porque viendo esto es un milagro Que no nos explote en la cara O sea, que, que sea un cubo con un triángulo que en algunos juegos la verá que es cubo triángulo. Entonces vamos a ver si el juego de grit a ver si se acaba de instalar, es el cubo adelantando al triángulo o tiene unas pegatinas o vemos algo. A ver. Esa ha vuelto la PSVR 2. Eh, grid Legends instalando. que pasa es que no te dice. Si, sí, sí, no, te dice... A ver. Venga, vamos. A ver, por la barrita. La barrita. No, no se ve nada de barrita ni nada. ¿No? No, es que si le doy vamos a ser lo mismo. Instalando. Pues no sé. Pues, pues, pues de verdad. Se va a acabar este la batería, no sé, sí, sí. se sí. va a acabar el programa, os vais a ir todos y me voy a quedar <ríe> aquí solo yo en directo, eh, conmigo mismo. Nightclub, pero lo que nos vamos estás enseñando de Bound Lab son juegos o son Habitaciones? Son mods. Son mods. Hay algo que, que han, hacer con ellos. que han creado la gente? Pues vamos a ver. Esta tiene armas, por lo menos. Todo bien. Y vas vestida de. de, de algo. Eso, eso, ¿Vas vestida de. ¿De qué? A ver, mírate por abajo. De algo francesa, ¿no? Eso, joder, con los, sí. los fetiches de la peña, eh. A ver. Mira las uyitas pintadas. Que sí, que sí, que tarda más en, en instalar que descargar. Ya os lo he dicho. Si esto, esto es. Pues rápido. Hay un espejo donde te puedas ver. ¿De por qué se le ha ido la olla al, al que ha dicho el... el no, no pero si esto es un, este, es una, este es un avatar oficial, ¿eh? ¿Ah, Del juego, ¿eh? ¿Ah. Sí, sí, esto lleva, no está aquí. para va bueno, ya sabes. Hay un a par ver, de chicas. A mí los, los juegos... Estábamos aquí hablando ahora en el chat de juegos de coches. Eh, ¿Sí? master este cuando empieza y saca toca y todo, todo eso, se vinieron muy arriba. Por cierto, que... que eh, Toca, el último Toca tiene el mejor tiene igual de Metacritic que el primer Grit. O sea que Toca y Grit estaban no, no, bastante no, no. bien vistos por la gente, un 87%. Yo que como soy más de simulador, no juego tanto así y, y sin cades de estos, ¿no? ¿Qué se llama? Es eres este. Joder, vaya, sí, sí, vaya, sí, traje sí, que este que, que quiero enseñarte. <risa> <risa> bueno, está bien. Y entonces, eh, desde entonces, Codemaster ha ido un poco para abajo. O sea, es verdad que se ha ido a la Fórmula 1. Eh, Veremos, veremos ¿no? Eh, yo La verdad es que le tengo muchas ganas Es un triple A porque Porque son muchísimas eh, Muchísimos circuitos Muchísimos coches Tiene historia La historia dicen que no está muy bien Yo estoy hablando de las críticas que hicieron al juego Al Legends original de PC ¿eh? Y de consola que es verdad que la historia ha quedado un poco. A mí es que me pone, que me griten, me pone. Que me... Que eres un paquete. Y así sales a la pista diciendo, joder, pues realmente lo soy. Y cuando quedas el último, dices, ¿ves? ¿Ves cómo te decía que yo no debería ser piloto? Ahora lo que os estoy enseñando es la aplicación. ¡Bl! ¡Avemus! EBR room! ¡Abemos grid! ¿Qué hacemos? Conciertos, pues si sí, hay grid. Pues bueno, dale no, no, a no grid, por supuesto. Vale, Yo me despido. ¡Adiós! Oye, Que va a estar más chulo. Sí, y se parece. De todo. Ah, claro, que es Ready player. Venga. Ah, claro. Bueno, va. Vamos al vale, lío. Venga. Espera, me voy a quitar esto. Lo que tiene uno que hacer. A ver, voy. Venga, me escucháis, ¿no? ¿Tú me Te escuchamos. Sí. Voy a dejar esto pues me voy, a, me, voy a, me voy a quedar sin... Vale, pues le doy a... Le doy aquí para que veáis mi pantalla Y lo vamos a hacer del tirón, de cero ¿Vale? Venga, Voy al chat yo a ver qué... Ahí está ¿Qué estáis tiro. diciendo? A ver dónde está el mando Ya he perdido, he perdido un mando Ahí. Bueno, vemos la... Pues tengo ganas, eh Tenía ganas horn, de enseñar De por fin un jueves, un jueves con, con juegos... Triple A, e, o sea, bueno, triple A no sé, pero con juegos que a priori parece que prometen ¿eh? Dale, dale, piloto ¿Cómo? 22 ¿Cómo que ay, ay, ay. ¿Cómo que? Espérate nah, No, te... nah, tú vete al, al principio, que se le va la olla, sí, pero ya Great <ríe> Legends A ver si suena esto, como tiene que sonar Enciendo las luces de tu espacio, sí, ya lo sé, si sí tengo mucha luz aquí A ver que vamos Estás muy oscuro, estás muy oscuro, Oscar, pera, gasta, pera. gasta, gasta, gasta luz, gasta. Se ve, ¿no? Se ve el juego. Se ve, se ve. Electronic se Arts, ve? Codemasters. Eh, pues bien, de momento bien, de momento promete. Es difícil hacer esto mal porque, claro, si ya se ve mal esto, esto te dice que puedes tener ataques epilépticos, sobre todo si te empotras contra el muro, entonces también vas a sufrir. Pérdida de conciencia y convulsiones. Eso es lo que me mola de un juego de carrera, que si te matas, te matas. Grid Legends, pulsar A No se ha encontrado datos guardados. Partida nueva. Partida nueva. Bueno, aquí esto es. Me quedo con tu alma. Vamos a utilizar tu gafas para lo que nos dé la gana. Tu hijo ya nos pertenece. Tu familia no es tuya. Todo el dinero que ganes va a partir ahora mismo de tal. Vale, última actuación, 19 de enero ¿Cómo que 19 de enero? Aquí estamos Buah, Vivimos en el futuro, pues a 12 ah, joder, Claro, vivimos en el futuro Otra vez Pero... Otra vez, otra vez, otra vez Privacidad, todo esto lo va a poder ver todo el mundo Todo lo que hagas lo vamos a utilizar en tu contra, quieras tú o no El servicio de terceros Vale, vale, vale Aceptar no te... ahí, ahí, ahí. Jugando con ah. peña Vamos a jugar con peña el accidente, día de carrera de Estrada Alpina. A medida que aumenta la tensión, un exaltado Nathan McCain. Nathan McCain es el de la derecha, que es el tío que ha ganado más de todo esto, ¿no? O es el negro, ya no sé. Hace algo que cambiará el campeonato para siempre. O sea, hay historia aquí. El actor Perdón. es el de Sex Education y el próximo Doctor Who, el de color, el negro. Sí. Un actor conocido. Con un nombre Otra de los africanos que ya no. Green me por si no te ha quedado claro, te lo voy a poner siete veces, que es Grisley. Puedes saltar estas cinemáticas, te las puedo saltar, se pero bueno. Se escucha sí, sí, el se juego, se escucha, o ¿no? Se escucha, se escucha. Se escucha. ¿Eh? ¿Que sí! Vale, <risa> electrónica, <Art>, presenta. <risa> Man, me estoy poniendo hasta nervioso. Me estoy poniendo, o sea, me que mola. te saltes la cinemática, que queremos conducir ya. ¿Ah, sí? Hombre, pero a ver, que la cinemática es lo más triple A que hay. El resto se va a ver como. Venga, hombre, tú no hablas así dentro de un coche. Bueno, vale. Hola. Claro, así, así son 30 gigas. Si tiene, tiene, tiene, tiene vídeos. A ver, el B. Venga, fuera. Eh, pero voces en español. Primer ¿voces? juego con voces en español. Bueno, bueno, bueno, bueno, claro. bueno, qué espectáculo de gráficos. Bueno, no os podéis creer. Hombre, los estamos viendo, ¿eh? Pero que me estás contando. Es, es, Oigan, pues, es Resident Evil. Un, do un downgrade. No, downgrade, esto no es downgrade. Esto es una risa. Esto se, me recuerda más al, al Virtual Racing, ¿os acordáis? Bueno. bueno, ¿Qué tal se maneja con los, con los mandos? Con los a ver, eh, ¿qué quieres que te diga? A mí no, no es lo ideal Yo estoy acostumbrado a otra cosa eh, Tienen que ser más suaves O sea, es, es demasiado suave O sea, es demasiado Gira demasiado el coche Esto hay que ponerlo mucho, mucho, mucho más suave eh, Ahí va, una rueda por ahí flotando A lo lejos se ve fatal o sea, es flicker continuamente eh, Los coches tienen un pop O sea, ahora... Bueno, además de ser muy malos eh, La sensación de velocidad está muy bien lograda Me he empotrado O sea, estaba cantado eh, Se nota que tú le das a esto, eh Yo jugué al de PC esta semana y me... <risa> chocaban todas las curvas A ver, la, la sensación Es que estoy jugando a un juego... De un teléfono de gama baja Esa es la sensación que tengo Entonces no sé si es Porque O sea, yo no sé qué A ver, es divertido Seguramente sea muy divertido Es una no es consola no nada, Es un arcade muy poco, Nada, sí. no, a por este ¿Qué tal? Hombre Dice Nick Bone: Si el vídeo es plano o tiene profundidad. Nosotros lo veremos plano, pero tú, Oscar, lo verás en. El vídeo. Ah, vale. si me falta vídeo coche. El vídeo. Ah, no, habla de las cinemáticas, supongo. Las cinemáticas son planas. cinemáticas planas. Lo que es la carrera. O sea, lo que es el coche. Tiene mucho. Mira, jugar temporada actual. ¿No? ¿O qué? O campaña. No sé. ¿Tiene algo? Bueno, voy a dar esto. Eh, a ver, la competición más dura Guantes listos, ¿qué es esto? Dame un respiro, acabo de llegar, no Carrera, no, la más difícil Y sin ayuda. venga, vamos a la más difícil Claro, o sea, todo esto Todo lo que tú estás viendo, mola un puñado O sea, esto de, de pronto es Que se han gastado mucha pasta, es como el F1 2022 O sea, tienes El problema es lo otro claro, El problema es carrera el problema son los, los teraflops eh, El problema es, tú lo has dicho donde no hay teraflop no hay, no hay stop No hay Vale, venga Le vamos a dar a esto eh, Este, ¿no? Este no este, Me cago en la madre, porque yo no quiero, yo quiero que, que no sea Que no sea eléctrico Que sea de verdad El grid challenge este eh, Pues estuvo en preventa Pero ahora ya cuesta 30 euros 29,99 El problema está en las Expectativa que tienes cuando te montas dentro del coche Estos gráficos Son de... Es que me sale Me sale, son como si te hubieras comprado El Xiaomi de 150 euros Y instalas el coche, el juego este ¿Y ahora qué pasa? ¿Que no puedo jugar? ¿No puedo jugar? Pues probablemente si has cogido una sesión Una temporada, a lo mejor la tienes que pagar aparte Vete a la campaña ¿Sí? ¿Historia? Bueno, al, modo, al modo historia ¿O carrera profesional? No que no que hacer. El, modo, el, el, el modo historia es modo campaña Ese se puede jugar sí, perfectamente También se podrán crear carreras Pero sí que hay modos que son Por lo menos en la versión de PC que eran temporadas Que hay que pagar aparte Los inicios los inicios. A tan solo unos días del comienzo de Grid World Series El jefe de Seneca Racing recibe un soplo De que hay una nueva estrella en el evento de exhibición amateur. Es eso yo, me voy a poner nervioso Venga Ves, si es que todo con historia es mejor Aunque sea cuatro polígonos Ya por lo menos pero es plano, está muy bien hecho. Quiero decir que se nota la calidad que tienen. Pero claro, es que te, si el problema el para mí el problema es que te ponen este vídeo y cuando entras en el juego dices, anda ya. Si no hubieran hecho esto A ver cómo se ve Londres. Bueno, bueno. Nada, es... es que es gracioso, te lo juro. Es, es como eso, Max Hedron, Es como si estuviera en un. ¿Por qué, ¿Por qué me adelantáis? ¿Por qué me adelantáis? ¿Por qué me adelantáis? ¿Qué? ¿No ¿Tengo que cambiar marcha o algo? ¿Tengo el freno de mano? ¿Hay que cambiar marcha? Uy, eh, creo que no. Dios ah, que sí, irá. hombre, que no hay que soy cambiar muy marcha. De coches, ¿sí? Ah, sí, me cago en la. Ah, no, que sea el freno de mano. ¿Y cómo se.? Ah, a ver Joder, macho Qué vergüenza, Ajena. Venga, que me tiro yo una hora diaria con esto ¿Pero qué le pasa a esto? <risa> Un autobús rojo de dos pisos de Londres Me he visto por ahí Pero ¿por qué me hace...? Ah, es que voy en primera ¿Pero, oh. ¿Pero cómo se cambia de marcha? ¡Ah! Sí. Ya os he pillado ya os ¿Hay he pillado. cambiar la marcha, sí o no? Sí, se cambió con el B. Con el B, ok. Ay, ay, ay, ay, Mira, un muerto. Así es como adelanto yo a la gente en, en las carreras, de verdad. Yo no adelanto, se matan. Y yo, bueno. mejor que ellos. John McLean dice que hay modos de dificultad diferentes. Ahora has puesto en modo difícil que tiene marchas. Yo empecé, jugué en modo fácil que claro, no tenía marchas. Joder, Babanam balan, Menos nombres os ponéis Pero mira las opciones de control Animal Que ahora hay que mirar Las instrucciones Cada calla Que estoy ya Que voy a voy a. <risa> Oye, pues pasado el susto inicial Que también tampoco me ha cogido Tan de susto Porque ya me esperaba Ya se veía el tráiler. Mmm... No lo La veo tan tan mal Vamos a ver, opciones Opciones de Juego Venga, primero el juego Elementos de juego En kilómetros Dificultad eh, cancelo no sé qué estoy haciendo visualización en pantalla mía qué raro sale esto esto aquí han cago. online r RG... a ah, ah, que ser ah, joder cancela vale fuera para atrás cancela cómo se va para atrás aplicar no para atrás ahí venga controles ahí es está. como el Gran Turismo de PSX left Oculus Touch mando dirección principal right mando dirección principal dirección informe de entrada y esto qué hago con esto Ah, aquí vas viendo lo que hay ¿Y qué le pasa? Que no quiero que toque, no toques aquí A ver, mira, le vas Aquí vale Esto es a lo que me refiero, la dirección Debería ser súper suave Y no lo es Así que ¿cómo lo hago? ¿Cómo cambio yo? Que sea mucho más dura Porque el recorrido aquí Lo estoy rozando Mira lo que pasa Rozando está aquí O sea, esto debería ser muchísimo menos sensible Para poder tener... Más holgura de volante Porque aquí es como si estuviera ya Mira, y, y me queda Me queda todo el recorrido O sea, que esto está mal Esto está mal, a ver ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Se puede tocar? parche de día uno Editar Venga, editar A ver eh, No hay aquí algo Algo tiene que poner 100%, ¿no? ¿O qué? Girar a la izquierda Inferior L Superior Acelerar Aquí, mira, mira, mira sí, Ahí está Le he cagado A ver Le he cagado Ver, dice ahí, no, ahí, ¿no? Eso, Alguien, ¿alguien no me puede decir, a, ah, dice, vibración y re, No, dice... Si, si algún día se podrá adaptar, ¿no? Volantes de simulación para Quest. Ah, aquí, está, no sé, aquí está, aquí está, aquí no, está. Volantes, volantes no. Mira, aquí. Sensibilidad al 10. Pues, eh. Vale, ¿ves? Bueno, o sea, pues tiene ahora sí. Parámetros. A aplicar. Y entonces ahora me voy a atrás. ¿No? A ver. ¿Cómo me voy atrás? Joder, pa' te soy. ¡Hala! No, que es al revés. ¿Ves? Me he equivocado. Me he equivocado. Que es al revés. Eh, entonces, tiene que ser al revés. Joder, macho, esto. A ver. Ahí. Hay que ponerle mucho. A ver si es verdad. Aplicar. Y entonces ahora nos vamos para atrás. Para atrás. Para atrás. Joder, para atrás. Ahí. No. Pues no consigo hacerlo, ¿eh? No consigo hacerlo. Left. Este. Editar. Quiero que la sensibilidad de la acción no sea tal. Aquí es donde deberían poner. Deberían poner una flechita para saber lo que está haciendo. Linealidad. Uh -huh. Uno. Vamos a dejarlo ahí y uno. O no. O soy yo que. mejor soy yo. Venga, salta la pista. Novato, Venga, piloto, piloto por... 22. Calla, calla. Déjate de estar ahí en boxes. Pero tú no ves que es que le toco, le toco un poco. Que yo lo que quiero es que sea, que sea mucho menos. Joder. Bueno, esto es algo yo poco... sé lo que quieres hacer. Pero... Quiero que quiero girar y que esto esté todavía en el centro casi. Quiero tener. Da igual. yo, yo me arreglo. Venga eh, atrás, atrás. Reanudar, ¿no? O Bon pregunta, pregunta a Oscar Si tienes un mando 3.0 Para añadir mando externo ¿eh? Eh, pues no lo sé Buena pregunta No, yo, no, es que no tengo Ya le cago. ¿Se podrá jugar con un Mando de Xbox? Pues no lo sé Yo creo que sí, ¿no? Que sería lo ideal Es que con esto Venga, anda ¿Se pueden jugar a juegos de Quest con mando de Xbox? ¿No? Porque de Rift sí O de Visual Pero con Quest, no lo sé A ver, ¿hay algo parecido a esto en Quest? No ¿Hay algo parecido esto en... No, tenemos algún no. juego de Cars De coches Tenemos algún... algo en Uplab no, salió el Drive Loop, en no en, en PSVR pues De todas maneras me he puesto en un circuito Pero claro, llegará, llegará febrero y compararemos esto con GT7, con soporte VR Claro, es que no, no, no, esto... En PlayStation VR 2 Me han empujado, me han empujado Comisarios, eso no se puede hacer Bueno, estoy viendo el el Una de las cosas que en E-Racing y en muchos juegos... Consume muchísimo Son los espejos Y aquí no hay espejos Si os fijáis Yo no sé lo que está pasando a mi alrededor Porque claro Los espejos es renderizar el mundo otra vez Y eso ya no da va wow! Te sale un... Ay, bye, bye, bye, bye. Le voy a cerrar. Ay, a la mierda. ¿Queréis que probemos otra cosa? A ver qué, a ver, a ver qué circuitos habría. Joder, si hubiera, si estuviera. ¿Qué, qué? No, en, el, en el, mira, la Noria de Londres. La, como el, sí, pero esto. El, el espera, ojo espera, espera, de Londres. Salir. Lo... Salir. ¿Quieres salir? Sí. Son, yo, lo que que quiero ver, tres vueltas. yo lo que quiero ver es qué licencias tienen. Porque, a ver, estos tienen pasta. Pues a ver si puedes ir a garaje. crear una carrera al garaje. garaje Se supone que vale 100 coches. Sí, así. ¿Ah, Ahora habrá que ir desbloqueándolos, me imagino que ganando carreras. Joder, pues tipo, sí. yo. Crear carreras. Veo algunos con, ca con candado. Vehículos. Ah. Vehículos. Ah, mira. Barcelona, ruta. No. Ubicación. Eh, ¿Qué? Ubicación. Ah, mira. Barcelona, pero es Barcelona tal. Brands Hatch, vale. ¿Quién se va? Dubai. Chicago, Dubai. No qué es? Indianapolis, hombre, este es conocido. Londres, anda, el Red Bull Ring. Sepan, mola. Suzuka, Sydney, Yokohama. Venga, vámonos a Red Bull Ring. ¿Con qué coche? Con un Fórmula. Yo quiero Fórmula. Yo no quiero Fórmula. ¿Se puede cambiar esto? No, solo tengo esto. Bueno, la mierda. ¿No tengo otra cosa? aleatorizar X. Este. No lo no, mira, ahí, ahí. ahí está. Ah, Chicago. No, pero Chicago no, que es un con... es, eh, Prefiero Red Bull Ring. ¿no? Venga, a Venga, a empezar, ¿no? Eh. Ahí está. Red Bull Ring. Ya está. ¿Cómo se... ¿Y ahora cómo se juega esto? Ahora, pues es, abajo hay. Y abajo hay indicaciones, ¿no? Eh, ah, jugar... Empezó la empezar carrera, la I. Qué botón más raro, hecho Darle la I. Sí, a mí lo de los lo de los joystick, prefiero jugar, si es, si voy a jugar, prefiero jugar mando. Bueno, lo que comenta John McLean, que sí que sé que ha jugado al, al juego de PC, más que yo, que parece que tiene todo el contenido del juego de, de PC. Oye, no me estaré. Jazando, pasta. A, esto no, esto pues, no estaré soltando la billetes. Pues no creo, no se sé ganaría no que has puesto te de consentimiento de aceptar y. Bueno, <risa> da igual. Le paso la factura bueno. a Real Virtual. A ver, siguiente consejo, sí. siguiente consejo, siguiente consejo Ah, que está cargando el juego A ver, ah, si yo es por, por un circuito que me sé Si es por ver el circuito que me sé porque... Oye, pues aquí hay opiniones un poco para todo ¿Sí? ¿eh? ¿Qué os parece? Yo lo veo muy, com... lo veo muy completo Tiene todo no, el no. contenido, voces en español Como aspectos positivos Sí, sí, ¿eh? por supuesto Otros dicen, bueno, es normal que se vea como un juego de móvil Porque tiene un procesador de móvil Bastante ya, bueno. comprensivos. Claro, unos que somos comprensivos, pero... Una otros, cosa... otros bromean, otros bromean en que cuesta 30 euros y pesa 31 gigas, con lo cual, pues a, a euro el giga. Sí, señor, ahí está, a euro el giga. El... Pues bueno. A ver, voy a jugar yo ahora un rato. ¿Qué tal la presencia? ¿Te sientes ahí dentro del coche? ¿Te sientes en la carrera? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, que... Esto tiene algo que no mola nada y es que te ponen unos blinders. Pero yo creo que los venders son por... Por el modelo de coche, sí. quizá ¿O no? Pero, pero ¿dónde ¿sí? estoy? ¿Cómo cambia de marcha? Pues eh, en el circuito Red Bull, ¿no? <risa> ¡Hala! Vale, que me va a si te motivo. adelanta hasta no, no. un Renault Clio, sí A ver, el circuito es una pena porque si le... ¿Dónde va este? ¿Qué hace? María Torres, María Torres con su Clio te está adelantando Es que es el cambio de marcha, que no me gusta un pelo Que se hace con botones Mira, ala, ¿ves el? ¿Ves el ATV? O sea, el Space Warba. ¿Lo veis ahí? A muerte Hay que estar a de primera ¿Lo ves ahí en el espejo? ¿Se, se nota? En el espejo, en el espejo rueda, Yo veo, rueda, blanco, rueda, veo blanco Ah, sí, en la rueda sí, sí, sí. Joder, cómo canta Claro, esto, esto tiene que ir a 45 frames Pero... ¿Y por qué no puede más? ¿Tú crees que no han utilizado El, el sí. ASW este? ¿Sí? Me es que desde Green Hell Ningún juego ha, ha, ha dicho que, que, que han usado esa técnica Pues no lo sé, pero aquí no desde puedes más este. ¿eh? En primer lugar, te cortan Más o menos por aquí, tú no ves nada <risa> Los espejos se empañados Que se los pasen a Vertical Robot Ya verás cómo mejora los gráficos Hombre, es difícil, ¿eh? es difícil. Es difícil. A ver qué está. Se cierra aquí. Uy, ¿qué te vas? Esta, en principio, me abro aquí, me cierro, me empiezo a acelerar. Pero claro, esto con el Radical lo hago con ahora a la derecha. Y ahora Martín te de la lo guarda. sabes, ¿eh? Joder. No me gusta que cambies las marchas con botones. Debería ser. Si se quieres ponerlo hacer realista, hazlo con la mano. A ver, Preguntan última. por opciones de confort fija el horizonte la última, Si la se última, última. quitar los blinders Antes no había, yo creo que este es el coche este No, el no, no Que no son blinders No son blinders Es la resolución Que te están cortando pantalla Para que no, no, no puedes renderizar tanto Ni de coña Ah, sí Jusus. Vamos Mira, que hay uno peor que yo. Siempre hay alguien peor. ¿En qué puesto vas? Venga, venga, venga. ¿En qué puesto vas? ¿En qué puesto vas? ¿En qué posición? Fatal, porque no me aclaro con las. No me aclaro con las marchas. Hombre. Hay que hacerse a ello. Oscurecen los escenarios para disimular las sierras. Yo creo que hay circuitos que serán de día, otros. Buah, que bueno, serán bueno, bueno, bueno, vaya, vaya error de. Vaya error de textura que hay ahí. Uf. Y no, no, no Este juego ha llegado a Quest eh, Sin ningún tipo de información, de campaña De publicidad, na, nada, nada, nada Con lo cual no tenemos ni idea de si va a llegar o no a PC Estaría muy bien que le dieran soporte VR A la versión que ya tienen de, de PC ¿no? Pero si parece si Minecraft lo pudieron hacer con... la, la montaña arriba parece Minecraft es los Si lo pudieron hacer no Con, con F1.22 Pues por qué no darle soporte VR PC VR a esto no? Pero no sabemos nada es que realmente no sabemos nada de este juego, ni una nota de prensa, nada. Nada. Ha llegado así por sorpresa a la tienda de Quest. Apareció ahí como estreno desde este jueves. Y. Bueno, estáis viendo. Estáis viendo. Es que, claro, yo no sé en pantalla, no sé cómo está renderizando esto. Uba, que nos vamos, discursión. Pues bueno, en pantalla se ve, pues bueno, pues se ven los gráficos como se ven, se ven ahí, pues sí, dientes de sierra, pero se ve, se ve fluido, no, no ver, parece que vaya a tirones. Muy fluido va, pero claro. A costa claro. de tener un flickering ah, en todos lados O sea, el flickering es constante Porque como tiene un lot que te pega unos pelotazos Mira eso de ahí, pop, pop Y luego... ¿Sabes tú que jugaste al f 122 con cuál te quedas? Ya sé que no son comparaciones injustas, ¿no? Un juego de PC... Pues no te creas típais, tú, pero... ¿eh? Hombre, a ver, no, a ver No tiene nada que ver Pero así se veía Así se veía el F-22 Cuando lo ponías al mínimo para intentar tirar La primera versión Antes que lo corrigieran Se veía así y luego, lo mejor, luego lo mejoraron, sí Que es, que es un desastre de, de vista mira, Me ha pasado Oye, oye veo a la gente optimista Eh, Por fin un juego de carreras en VR Para esta era ahora A ver De verdad Yo lo que tengo ganas Es de que alguno lo vea Y que me diga Qué le parece Qué tiene la, o sea, a ver, qué tiene la simulación En general Mira, mira el error de Que tiene aquí de Ah, ahí en medio, la, la textura ¿Qué tiene de, de especial los juegos de simulación? ¿Dónde está mirando continuamente alguien que le gusta la simulación? Me da igual que de aviones o sobre todo de coches Tienes la vista siempre arriba Siempre arriba, siempre al final de la carretera Estás buscando el eje Estás buscando el, el apex o como lo llamen el, el, el, Que es el que te va a decir dónde tienes que acelerar voy, voy, voy Limited también dice la gente, también dice la gente que este es un juego muy arcade, ¿eh? No, o pero sea, sí. A el ver, el no, no, me da igual. No me refiero. Yo no voy a entrar ahora que si Refactor, el feedback, que si Racing y el modelo de, de neumáticos y, y, a mí eso me da igual en este juego. Lo que no me da igual es lo que os digo, que es, ¿dónde miras tú normalmente? Estás mirando siempre al infinito. Estás mirando siempre más allá del coche. Tú no, está, no tienes la vista a lo que mejor renderiza, que es el coche. Porque lo tienes al lado y son cuatro polígonos. Estás continuamente viendo el, el comienzo, ¿no? De la carretera allí. Y ese es el problema, que el final de esto es que es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Cuando vienes del Sin Racing es muy duro conducir así. Que no te digo que es, a esto le falta... Le faltan tres gafas, o sea, tres generaciones. Para. De potencia, ¿eh? Esto necesita más potencia. Y si no, no hagas el juego así. Quita, quita arbolitos, quita público, que no lo necesito. Anda, mira, fuego artificial. ¿eh? He quedado al 15. Qué vergüenza. Vergüenza ajena. Bueno. Camina, camiones. Muy bien. Que total es lo mismo. Y encima. Ah, no sé si me van a dar premios. Deberían darme una palmadita, decime ¿eh? si gana, chaval. Vete a jugar a Beat Saber es que, es que se ve mejor la repetición que el juego. Claro, porque la repetición es 2D. ¿Cómo pues no he podido quedar el 15? El 15 de 16. No, 15 Menos de... mal. Siempre esto, esto, esto, esto es. Se me, de... está, se, me está cayendo, se me está cayendo un mito. Hombre, claro. Sin Pero nunca ha habido mito, eh. Nunca ha habido mito. Denunciar, nombre, no le denuncio. Ah, que este es un tío. Es peor que yo y es, y es un tío de verdad. Siempre tiene que haber alguien peor, porque es lo que mola. Para eso corres, para sentirte mejor que los demás. Si es, lo hizo en los psicólogos. Eh, pues no sé muy bien qué voy a enseñaros ahora. Ubicación, venga, vamos a, la, a qué? ¿Qué queréis, ¿Dónde queréis correr ahora? Uy, están, están chistosillos en el chat. Teniendo el nick, el mote de, de no op, es normal que quedes el 15. Ya no veremos en un circuito, ya no veremos. Ya veréis vosotros esto. Qué fácil, Carl, Carl, Carl M. Eh, eh, ¿Hay alguna manera de que se pueda poner esto? Mejorar del monoplaza. Mejorar el mecánico. Daños completos. Y sí, daño mola, daño mola. Que te potres y salga a parte del, del coche y vayas conduciendo y digas anda si me falta una rueda eso mola porque te, te da un poco de flashback no no yo no quiero flashback yo lo que quiero es que sea automático eso es en, en, en el modo de dificultad fácil ¿Sí? salía no hay que cambiar de marchas pero no quiero cambiar marchas pero no debería estar aquí Impulso no, no, no, no. rampas, ¿cómo que rampas? ¿Cómo, ¿Quién quiere correr con.? Hay rampas, ¿te imaginas la Fórmula 1 con rampas y con. Y con ese? ¿Los rampas, los rampas que es tipo Mario Kart? ¿O claro, tipo... claro, rampitas, eh, vehículos. vale eh, Barcelona, ruta. En condiciones a ah, de lluvia, la lluvia que se Mira, mira, mira, Atardecer con lluvia, es la lluvia que no, le va a quitar 20 frames no, mínimo. Eh. No oscurecen para que se vea mejor. No, no. Puedes escoger jugar de día, de noche, con lluvia, Pilotos. sin lluvia. Venga, venga. tamaño de la pata. Pa no, no puedo cambiar. Y te lo juro que no entiendo el por qué. No puedo cambiar a, a que las marcas, o sea, las marchas las haga él. Bueno. Venga, vamos a jugar. Que no sé cómo va. Venga, dale una voltilla más. Eh, ¿Cómo le hago esto? Jugador, aleatorizar, aleatorizar vehículos atrás. No puedes cambiar el número de pilotos en la sesión activa. Tío, no sé, de verdad, parezco es un dándole a. Guardar configuración, descartar cambios. Que le quiero cambiar a Barcelona. Ya está. Empezar carrera, Lai. Ya está. Atra jugador en la sala. Ya está, ¿no? Ya, ya, ya. Anfitrión eligiendo vehículo. Ah, es que estás jugando online contra otros. Es verdad. ¿Cómo ¿no? es pues está bien, significa que ya hay gente Es imposible, esto sí, si, si no le ha dado tiempo a la gente a Descargarlo Oye, pues sean los desarrolladores Lo interesante es que tiene que haber dices? gente mañana Y tiene que haber gente dentro de una semana Y tiene que haber gente dentro de dos semanas Porque si no es lo mismo de siempre de la VR ¿El G? ¿Esto qué es? Aparte de lo evidente ¿Esto es cómo empiezo? Configuración me cago en su padre Ve. Y está en español Hombre, que está en español No nos vamos a quejar en de español, eso voces, voces en español eh, La semana pasada creo que publiqué ¿no? Una noticia, de la, el año pasado Solo cuatro, solamente cuatro juegos De la tienda de Quest tenían voces en español ¿eh? Dani Acevedo ¿este, este, es, este es hombre o, o sea que este es una AI sí, Si es una AI, así son todas ellas Mira, estoy corriendo. ¿Dónde está en la diagonal. La... Vamos. Ah, sí, sí. Pero llueve o no llueve. ¿Has puesto lluvia o no has puesto lluvia? No sé si has puesto lluvia. En Barcelona no llueve. ¿Ese es el monumento a Colón, sí, ¿no? Sí. Claro, sí. ah, yo el 50 no me lo sé. Pero es que me gustaría que fuera automático. Porque no me entero de cómo cambiar marcha Sobre todo porque el cambio de marcha Lo haces con el mismo que el volante ¡Adiós! ¡Adiós! Sabes que el cambio de marcha lo haces Estamos por defecto ¿eh? Sé que se puede cambiar Habría que estar perder tiempo en cambiarlo Pero como el cambio de marcha lo haces Con el mismo que el volante y no tienes otra mano en el volante Pues es un poco De aquella manera, ¿sabes? No. complica la conducción Joder, oye Pues no entiendo nada Claro, me van a sacar 70 vueltas Y no sé cambiar de marcha Bueno, oye, pues Barcelona Da igual que sea Barcelona Porque es verdad que Vale bueno, no, no, no da tan igual, oye, se, se ha visto ahí Monumentos de Barcelona Y antes de Londres, está bien Mira, mira, mira la, la sacada familia ya ¿eh? A ver si la termináis Muy bien Pues no sé, esto podría ser infinito Porque el juego tiene mil Y como aquí no voy a adelantar a a nada ¡Ay, buah! Bueno, Son las 8 y 20 Así que hemos empezado pues Tarde Así que si ya lo dejamos Vale, yo Cuando no sé si hay queda. algo más Hay algo más que queréis preguntar, hay algo más que queréis ver Hay algo más Venga. que os llame la atención Además de... porque claro, no todo Tiene que ser gráficos, o sea, el juego Va muy fluido, el juego Es muy interesante de jugar Tiene inmersión Es verdad que estoy sentado en una silla Que es muy rara porque Acostumbrado al cockpit, claro, aquí Te ves tus pies ahí delante Pero no... O sea, esto que Vamos, que, que, que, que salvando los gráficos Que son lo que son Y ahí pues se podrán hacer cosas, pero milagros no El juego no te transmite malas sensaciones No, para el nada, juego de, para de nada. Debería tener más feedback Es decir, los mandos ahora mismo no vibran Si paso por encima de un piano A ver No vibra Cuando te empotras, vibra muy poquito Y esto debería... Vibrar el tope No, a lo mejor se puede cambiar, ¿no? pero Sí, pero ya yo, Hablo del. de... de, de, de... Rogis, ¿Qué? Dime. Oscar estaba mucho más decepcionado Con el F1 2022 Sí, pues, porque eh... las expectativas eran muy grandes sí. Y aquí no había sí. ninguna Porque como esto lo han, lo han estrenado sin hablar nada y, y por decir, vale A ver, ¿es un juego para echarle uh -huh. horas? Sí Creo que es un juego que va a tener su recorrido También, que cuesta los 30 euros una vez que te empiezas a acostumbrar a que los gráficos son los que son Que hay una decepción evidente cuando te los pones por primera vez Empiezas a decir, venga, vale, puedo jugar ¿Que me molaría jugar automático? Sí Sí, y eso es una cagada mía que no tiene nada que ver con, con la review Pero sí, porque seguramente disfrute más Porque es el mismo botón ¿Que debería haber sido mm. llevar la mano a la derecha y hacer así? Pues también, hombre Que esto es VR, joder Y saber dónde está la mano o sea, llévate a la derecha y cambia y frena, ¿no? Así que esa, esa es mi. Me voy a quitar el juego, si os parece, ya os Venga. He a la cara. Vale. Nos volvemos al mundo real, poco a poco. Vamos. A ver, hoy. Estoy yendo. Vale. Vale, vale. Listo. Listo. Bueno, a ver, como. Pues... El, el resumen final, resumen final de, de toda la parafernalia está. Eh, ¿Qué pasa si hago aquí? Eh, pues se va eso, pero vamos. Eh. Venga, vuelve, le ponemos los muñequitos vuelve, o no? Le ponemos vuelve, los muñequitos. Al ¿sí? tuyo sí, a, lo, a las 15 cosas que he probado yo, mejor no. <risa> ¿Qué a <mí> me <risa> vale, sí. De este juego tendréis, eh, John, tendréis review. Eh, eh, sí. sí, vais a tener review porque eh, además sí. es de, de verdad, todos los juegos lo merecen Pero este más por el, el, el señero Que es, no por el título que tiene Como, nos, la han dado, como nos han dado la, la, la key hoy Pues tardaron claro. unos días la review Pero habrá, habrá análisis en ROP Claro, a ver, VR De VR, yo le VR Le voy a poner, eh, estoy entre bajo y medio eh, Le voy a poner Le voy a poner bajo Porque considero que Con la cantidad de polígonos que puede mover el Quest Creo que está. no puede ser capaz de mover este juego. Y para mover este juego lo que han hecho ha sido llevarlo tan al fondo de la calidad gráfica del de filtro. ¿Vale? que el filtro es muy duro de ver. Es muy duro de ver. Y os pasará a vosotros. Y el que entre lo va a ver evidente. Que pasan un montón. Que es el problema del anti-aliasing. Si sí, ese es el problema, que cuando te metes en MSSA y empiezas a hacer cosas con eso, el problema es el flickering, que cuando la línea tiene tanto triángulo y se va acercando, eh, empieza a hacer. Y entonces eso no mola. Ahora, la presencia, como todo simulador, y como yo soy un fan de los simuladores, le digo alta: no hay nada más especial que ir en un coche a 300 por hora y mirar a la izquierda y decir, me voy a matar. No hay nada. Y nivel de diversión. Pues no lo sé. Le voy a poner alta porque he estado aquí un rato Medio y me he olvidado ¿no? de que estábamos en directo. ¿Vale? O sea que. Pues oye, ¿Sí? ni tan mal. Esa sería mi review. Un juego que gráficamente es muy pobre, con una alta presencia porque lo lleva el simulador. Y con una diversión alta, porque es lo que tiene la simulación. Y encima tienes muchos coches, muchos circuitos, muchos modos de juego, modo historia, está en español. Chicos, pues no podemos tener todo Si eran una Quest 2 eh, Claro, si esto me lo sacas para las yo En SteamVR pues Apagas y, y te vas, ¿no? Que lo hayan conseguido meter en las Quest Yo no sé las, la batería de las Quest, lo que se va a zumbar El juego este, porque eso tiene que estar Yo creo que están exprimiendo ese 9% Ese 7% que le dieron el otro día, ¿no? Que habían subido en la potencia De las Quest Está ahí, o sea, si tuvieras un 8% Lo habrían usado, y si tuvieras un 8 y 3 Lo habrías usado, está ahí le, le caen la gotilla ya de... No puedo más. Quest 3, pues sería un juego... Para ver, estamos en nivel de PSB de PS1, para mí. No es, nivel, no es PlayStation 2. Esto es PlayStation 1. O juego malo, o sea, juego pobre de móvil barato. esa pues es mi... Sí. Bueno. Pero oye... Que le he puesto sí. dos saltos, eh, que yo no voy a jugar. Sí, sí, sí, sí. Vamos. Está, está, está, oh. vamos has, empezado el año, has empezado el año, pero vamos, con alegría, con, con generosidad. Que luego vaya más gente. Que luego tal. Bueno, pues no sé, ya está, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eh, no sé cómo. Pues nada, ah, musici, musiquita y otro hasta otra. <ríe> eh, si quieres poner algo tú, okay, o. No, no, no. Ver, yo el que he jugado, el, el, el Ghost of Gravity, es un juego sencillo, como es gratuito, tampoco tengo mucho más que decir. Si os gustan los juegos de estrategia en tiempo real, lo probáis y si os engancha, sencillito, pero lo que hace lo hace bien. A mí, yo os digo que lo llevo una semana jugando porque a mí este tipo de juegos me gustan. Sencillito y correcto, sin más. Tampoco. Yo le pondría medio, medio, medio a todo y ya está. Vale. Con el Quest. Sí, hombre, Claudio, con el Quest Optimizer se arreglaría muchas cosas. Pero hacen milagros esos programas. Bueno, este o el gran turismo de Play 1. Pues yo te digo Gran Turismo de Play 1, pero porque me gustaba sacarme las licencias. Eh, eso es por lo que me mola. Bueno, vamos para allá. Jugarlo y nos contáis. Y luego leéis la review de real Virtual y decís, pues estamos de acuerdo con vosotros o no. El juego mola muchísimo y sois un hater O al revés. El juego es una castaña y lo habéis puesto tan bien que es que os están vendiendo, os están dando maletines. El juego de días. Nos vemos el domingo, que estamos a jueves. Nos vemos el domingo con la hora virtual, con todo lo que ha ocurrido a la semana. En formato de dos horas, hora y media, dos horas. Un abrazo a todos, muchas gracias por pasar por el canal. Espero que os haya gustado el juego y si no, pues no lo compréis. Hasta luego, Bye. hasta luego, Gaby. Hasta otra. Hasta luego.